Su amante, tremenda revelación de Matías Atem, amigo de Morena, sobre Jorge Rial y una famosa. Este lunes, Jorge Rial regresó a la pantalla chica de América y por primera vez habló del escándalo con Morena, que la semana pasada lo escrachó al filtrar un audio del que conductor. En su descargo, el conductor disparó contra Matías Atem que trabaja en los medios pasó por despedida de solteros y sería cercano a Morena Rial. En respuesta, el acusado reveló quién sería la amante del conductor de intrusos. En medio de su descargo, Jorge Rial reveló que hay un mediático metido en su peor pesadilla. Escuché audios espantosos sobre mí. Hay un tal Matías Aten que participó. Mis abogados ya lo tienen. Este Matías es golpeador de mujeres. Intentó sacar provecho de esto. Hay audios también de Natasha Hype que trabaja de extorsionadora, advirtió. ATEM, de hecho... Sería el responsable de haber asesorado a Morena en las duras respuestas que publicó sobre su padre y los audios que recientemente se filtraron en donde se escucha a Morena pedir ayuda para publicar sus historias de Instagram contra el conductor de intrusos correspondería a una charla con El Mediático. El Mediático, que también pasó por cuestión de peso… Le respondió a través de Twitter a Real y levantó aún más la temperatura del escándalo que se tornó inmanejable para el periodista de espectáculos. Hace parecer como enferma mental a su propia hija cuando simplemente la chica explotó y contó su verdad, mata hasta la hija por salvarse el lacra este, escribió en la red social mientras el conductor salía al aire con su descargo. Pero la cosa no quedó ahí y Atem fue por más. Siempre llorando, le falta la música del pianito y le creemos su actuación, casi de libreto las boludeces que está diciendo, cada minuto se parece más a Nazarena Vélez. Su amante, aseguró. Dice que le dijo a la hija que sus novios están con ella por la plata. A ella la quieren por la plata, del padre, ya a él las minas lo aman por como es como persona ¿no? agregó.